Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy les traigo un unboxing, una review o una apertura, como ustedes le quieran decir De algo bastante interesante De algo que, si no me equivoco, a Latinoamérica no llegó Y que gracias al internet he podido comprar Y creo, si no me equivoco, ser la primera persona que habla español que lo trae a internet Así que, bueno, por la miniatura y el título ya se dieron cuenta Y por mi Instagram, que por cierto, si quieren ustedes tener contenido Anticipado a lo que yo voy a subir, recuerden Instagram, link en la descripción. Sin más que decir, estamos hablando de Chibi Snaps, héroes versus villanos. Evidentemente deben 10 de reboot. Este es un set de 12, 12 huevitos random de figuras como esta. Eh, esta colección tiene 4 aliens de Ben y 4 aliens de Kevin Principalmente me interesa por los aliens de Kevin que no consiguieron una figura de Playmates Así que dentro de esta caja nuestra intención va a ser encontrar a los aliens de Kevin Así que sin nada más que añadir vamos a abrir esta caja Que por cierto eh, tiene creo que esto como que se abre y es tipo dispensador Espero de todo corazón que así sea porque eso sería, lo haría más dinámico e interesante este video Vamos a sacarle su plástico protector a esta cajita. Bueno, si tienen una duda de qué tamaño es esta caja, es eh, aproximadamente... Bueno, mala idea, la verdad, porque no tengo que compararla. Pero es como el porte de una figura del reboot. En fin, o sea, de la caja. En fin, vamos a dejar esta caja acá y vamos a abrir... Miren, le damos un trato. Si este video es mucho más largo de lo que ustedes deducen después de decir esto, es porque el trato funcionó. Lo siguiente. Voy a abrirlo y si me salen eh, dos aliens de Kevin que no sean hotshot, abro cuatro. Si no me salen esos, abro más. Esto es así, perfecto. Miren, C como apertura. Ahí se rompió. Y eso que estaba sellado ahí. los bueno, Detalles. Vale, eh, me imagino que el chiste de esto es que sea como tipo sorpresitas Vamos a sacar aquí cuatro Espero que sean al azar, o sea, voy a sacar cuatro al azar para que nos, nos garantice la posibilidad de encontrar a, a los cuatro que me interesan Ya los, los cuatro de él no me importan honestamente Yo creo que se los llevo a tener es por el tema de la colección Vale, estos son los cuatro que vamos a abrir en este video Si sí salen dos, que no sean hotshot bueno, ya saben. Estos son huevitos así. Sale el logo de ven con el para de 5, el logo. Y aquí dice Chip Snaps. Esta QuadSmack y Diamante. Cartoon Network y Bullshit Toy. Vale. Son huevitos como Kinder. Solamente que sin los dulces. Vale, vale. Vamos a abrir. Sé que tengo un cúter, cartonero. Exacto, <risa> pero eh, quería hacerlo con la mano para más, no sé, emoción de niño, pero realmente no, no sale a cuenta, no, es pérdida de tiempo. Vale, vale, vale, ok. Vale, esto es emocionante, me gustan mucho las sorpresas y lo más triste es que aquí en Chile, para los que son de Chile sabrán que los huevos Kinder eh, los descatalogaron, porque por la ley de, de sellos no se, puede, no se puede vender ese tipo de productos. Y tenemos a Cannonball. Vale, vamos a dejar el huevito aquí. Y tenemos a Cannonball. Y tenemos un papelito que dice. City Snaps. Héroes versus villanos. Sale diamante. Cuatro brazos. Fuego. xlr R8. Dice. Encuentra a tu alien favorito. Y Aquí está el listado de los cuatro. O sea de los ocho disculpen. Es de los cuatro que busco. Que bueno. Estos tres busco en realidad. Y esto. Vale. Y aquí a Cannonball Que la verdad es de... Uh, Es mucho más grande de lo que pensaba Vienen bolsitas y Es como de un plástico duro no En las fotos parecía de goma Pero no, es un plástico duro Vale El siguiente huevito, por favor Destino Que sea uno de Kevin Que sea uno de Kevin, por favor Si son los cuatro de, O sea, si esos tres que quedan Sale Kevin Ya no abro más Abro cuatro nada más Pero si sale uno de Ben Voy a tener que abrir más y, que tenemos aquí? Tenemos a... ¡Perfecto! Crystal Fist. Que es la versión de la Antetrix de diamante. Que, fíjense, está bastante hermosa. Está muy linda. Y, este puede ser un detallazo tremendo. Si sale al lado los aliens de Kevin es un detalle... Bueno, no. Por lo visto es el mismo papel. Ok. Ok. Vamos a abrir el siguiente huevito. Ok. Si aquí me sale eh, Quad Smack. Pues ya saben. Sería perfecto. Vamos a abrir un poquito aquí. Sacar el paquetito. Tut, tut, tut, el plástico lo dejamos a un lado. Y. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a. Uh, bueno, no es, de, no es de los que esperaba O sea, no es No es de Kevin Pero me sirve, es diamantito Aquí está, muy bonito diamante Honestamente Está muy bonito Y creo que se les olvidó el detalle De pintarle el Omnitrix, fíjense A ver si enfoca Enfócame, no tiene el Omnitrix pintado Vale, y el último Si en este huevo En este huevo que tengo acá Sale Quadsmack o Breaking Ball, se acaba este video. Si dura más que esto, pues ya saben, ya saben que evidentemente no me salió. Pero bueno, vamos a... Ahí, miren, aunque sea uno de Kevin o que sea fuego, yo me conformo, no les voy a mentir. Vale, sacamos el plástico y... Es... Oh, hotshot. Bueno, de fuego. <ríe> no fuego literal, pero ustedes entienden la idea. Hotshot. Tenemos aquí a Hotshot, el mismo papel de siempre. Y tenemos a Hotshot, la versión de Lantrix de Heatblast o de fuego. Y con eso tendríamos estos cuatro alienígenas de eh, Chibi Snaps. Vale, pues eh, vamos a hacer un espacio y vamos a abrir un último. Voy a abrir un último y si sí, sí sale Breaking Bolt. O Quad Smack lo dejamos aquí. Si no abro otro más y lo dejaríamos ahí, ¿vale? Creo que parece un trato justo. Vamos a sacar esto de lado, los abriremos al final de sus bolsitas para que sea un análisis más detallado. Y cuál, cuál, cuál, este o este. Miren, este, este está como, como extraño. Vamos a abrir este. Vamos a abrir este. Tiene el mismo peso. No lo sé, vale Este está extraño, así que vamos a abrir este Vale Por favor, Breaking Bolt Breaking Bolt Breaking Bolt, Breaking Bolt Breaking Bolt o oh, smack Ok, y es No me lo creo Diamante Repetidísimo Lo vamos a guardar Eh si quieren comprar uy, Si están interesados en esto y son de Chile Contáctenme vía Instagram, les puedo vender uno de estos Porque estos no llegaron a Chile Así que se los puedo vender Y dadas las circunstancias vamos a abrir el último Este va a ser el último definitivo Independiente sea Smack o sea lo que sea Será el último Si veo que tiene apoyo y recibimiento este video Seguramente hago una apertura de más eh, huevos de Ben 10 Creo que este fuego Si no me equivoco porque si se dan cuenta y se ve amarillo. Y efectivamente es Fueguito. Fuego no lo tenemos. Así que sale Stonks gente. Sale muy Stonks porque no tenemos a Fuego. Perfecto. Y aquí está Fueguito. Está muy lindo. Está Hermoso. Y una pequeña rápida comparativa con Hotshot. Estos serían. Ya no tenemos a Fuego Diamante y a Crystal Fist. Y nos faltaría solamente Quad Smack. Pero bueno. Este ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado. Ya saben, dejen su like si quieren otra apertura, todavía quedan más huevos sorpresa. Así que nada, nos vemos en una próxima apertura. Y ya saben, si quieren otra apertura, dejen su buen like. Y suscríbanse si no lo están. Y si son de Chile y les interesa uno, ya saben, en mi Instagram pueden contactarme. Nos vemos en una próxima review. Adiós. ¡Chao,